Bueno, nosotros somos eh, el proyecto EFI de Circo y Prácticas Artísticas junto a Virginia Alonso y Ana Peri que, que no vino hoy. Y Gastón. Gastón, Diane, faltan otros estudiantes. Empezamos a nombrar a todos. Gastón y Diane. Como dijimos, fue el, el, el primer año que implementamos el EFI, un proyecto de extensión. Eso implicó un trabajo muy grande a principio de año de conocer el barrio, de hacer recorridas, vincularnos con redes, ir a reuniones, que eso fue una de, de, de las cosas que facilitaron nuestro, nuestro vínculo con distintas instituciones para nosotros poder generar un espacio de circo en el barrio que al final, después de, de muchas idas y vueltas, de, de probar en distintos espacios, terminamos eh, generando un espacio de circo acá en el predio de, de Facultad de Ciencias, porque era el espacio que teníamos para colgar aéreos. Y, y... también a su vez como una, cuestión, una decisión política en relación a que también la gente del barrio pueda venir a, a, a también a... a a este espacio, ¿no? que no sea únicamente ir a otros lugares, sino también que se puedan acercar al ISEF. Sí, porque parte de nuestro proyecto eh, eh, tenía un gran interés por vincular a la gente del barrio con la institución, con el ISEF, y poder también usar el espacio del ISEF. Entonces teníamos el, el, gimnasio, de, el espacio de los, gimnasio de los espejos, este... Para nosotros los días de lluvia, los días que no había lluvia colgábamos afuera. Hola, Ana. Un poco de esto de, de presentar también nosotras y no solo los estudiantes es porque como empezamos este año recién, hicimos dos etapas. La primera etapa del proyecto estuvimos solo nosotras haciendo todo este trabajo que hice Lucía y recién en ese segundo momento se integraron los estudiantes en algo que es bastante incipiente. Entonces el trabajo colectivo fue muy fuerte y, y, y como que intervinieron mucho en eso también, en poder sostener el proyecto. ¿Ustedes quieren decir algo <risa> en relación a eso? Sí. Relación a la primero. Comentar un poco cómo era el este? Sí. sí. Ah, nosotros no estuvimos en ese proceso de ver dónde se iba a hacer. Si... ¿Se escucha bien? No, no pero está ah, bien. Hola, hola, probando. <risa> eh, de elegir dónde era el lugar, ta, nosotros llegamos y ya, ya estaba... Elegido ahí en Malvin Norte, acá atrás de la Facultad de Ciencias. Y nada, un poco lo que hacíamos era juntarnos a planificar y luego venían los chicos y, ta, y poníamos en práctica lo que, lo que planificamos. Pero ta, nos encontramos ahí con que muchas veces había momentos en que planificábamos una cuestión para un estimado de 10 alumnos, de 10 gurises, y a veces venían 4, a veces venían 15. Ta, y nos veíamos con esas dificultades de que siempre habían como... Nada, no, no era nada consistente el tema de cuántos iban a venir, quiénes iban a venir... Eh, nada, no, eso fue como parte de la experiencia Ta, estuvo bueno verlo así también como con esas dificultades de que hay que ver en el momento también improvisar para nosotros que es el primer año y todo eso bueno me parece que estaba muy bueno esa cuestión eh... Para mí lo que significó también estar en este EFI fue como un compromiso con Gracias. la comunidad educativa, como que tratar de generar un cambio y fue importante porque en el primer año tener la experiencia de como estar planificando con los profesores y sentirte parte de y que los niños te llamen profe, eso como que hace un cambio y genera ganas de, de, de seguir en la carrera, en esta, bueno no me gusta car llamarle carrera porque no considera que se, que tengo que llegar a un lugar, sino que en el camino también está bueno como esto de de, de saber que está estudiando algo, que hay un lugar en que, que ya tenemos ahí para nosotros, para trabajar, y que significa un compromiso estar acá. No sé. Siguiendo un poco también las preguntas que se hicieron en relación a la, a, a la guía esta, eh, tomando un poco ya todo lo que dijimos, eh, bueno, hicimos algunos vínculos que fueron importantes para establecer el espacio, que fue Urices Unidos, Esquinas de la Cultura, eh, con Socat. Gurises, el SOCAT, eh, en Urices Unidos particularmente era con, este, con aulas comunitarias, que venían los Urices los de ahí, este con sí. el liceo, con el liceo, la UTU la Utu. como que al final, al principio si bien costó bastante establecer eh, un grupo al final como que pudieron venir de, de varios lugares, que eso era como un poco el objetivo y se armó un grupo bastante lindo en relación a, a, al trabajo que, que hicimos este... alguna cosa más? sí, eh, eso es la parte más de detallar digamos, pero el EFI consta con dos partes, digamos eh, la parte teórica, que dimos eh, una, una parte de contenido más teórico en relación a, a la historia del circo, a tensiones que se generan en relación a la, a la educación también, en relación a bueno este qué tensiones pueden suceder cuando el circo entra en, en, el, en la currícula de la educación física. Entonces o como un proyecto social, no circo social, qué tensiones pueden aparecer en relación al contenido y este, una práctica de intervención. Entonces, lo que intentamos fue establecer como un diálogo teórico y, y práctico con los estudiantes que también participaron de estas instancias teóricas, obviamente. Este... No, pero... Y y otras actividades que realizamos fueron varietés de circo, que intervinieron estudiantes que también estaban vinculados con una práctica de circo o artística, este, eh, vecinos del barrio que también concurrieron y también fueron, participaron los chiclines que formaban parte del taller. Y Esquinas de la Cultura, que en la primera varieté el profesor actuó eh, de circo. Y, este, y también Inés Lacida, que nos hizo bastantes este, lazos ahí en relación a conseguir un audio en un principio que no pudimos conseguir acá en el y, y bueno, hicimos esas dos salidas y también un vínculo muy importante que tuvimos fue con el picadero, en realidad es, es importante. Tenemos la facilidad de que somos parte también de ese colectivo y que pudimos hacer otras salidas como conseguir entradas para ver Circo Soleil de Luna con los gurises y también eh, una salida que fuimos todos a, al picadero a tener un espacio con una infraestructura eh, más eh, adecuada o no sé si adecuada, pero que teníamos otras facilidades para trabajar ciertos contenidos que acá se nos ha dificultado. Como que uno de los obstáculos en relación a las preguntas fue eso, el espacio físico, que si bien contamos con que Tuvimos suerte con el tiempo de que no llovió mucho justo el día que teníamos la actividad, pero era fuera. Cuando teníamos que ir, como decía lugar al Salón de los Espejos, se dificultaba un poco más eh, toda la dinámica por el tema de, de entrar, de que no hay un espacio también privado para entrar. Los brises ven también las clases, como que tampoco fue muy, muy, muy simple cuando teníamos que estar en ese espacio. Eh, entonces, nada, como una de las dificultades que pudimos ver fue eso, el espacio físico y, bueno, haber ido al picadero también fue algo muy bueno, también para los juristas conocer otro espacio. Eh, bien, sí, sí, nos dificultó un poco la, la, la coordinación con el, con este, con el vehículo, eh, que no pudimos conseguirlo por el, por el ICEF, así que fuimos en el 370 y fue algunas cosas un poco difíciles, pero, pero tás, estuvo bueno poder haber ido también. Otra cosa importante que me pareció para la formación nuestra es que eh, circo se encuentra como contenido del programa escolar y que si bien eh, en el primer año pudimos tener juegos y prácticas lúdicas y eso que forma parte del circo, de contenido también tiene mucho de eso y gimnasia, también es importante tener un nivel conceptual teórico de lo que es circo y las prácticas artísticas que también nos brindó estar en este EFI. Otra cosa que nos brindó también es como, más allá de, de enseñarle algo a los gurises, los gurises nos enseñan muchas cosas a nosotros, más a nosotros que somos estudiantes. Es como, sí, ustedes también son estudiantes, son profesores, pero son estudiantes de la vida también, como nosotros y como todos. Y también Virginia, que nos enseñó pila de cosas en los, en los teóricos y también en los prácticos. Me gustó mucho la varieté que hicimos, que fue acá atrás, en Marí Norte. Hubo participación de los estudiantes, hubo participación de los docentes, hubo participación de los gurises también, que hicieron unos números muy lindos. Y nada, eso que es como recíproco. Ellos nos dan a nosotros, nosotros captamos eso y eso después lo manifestamos en, en nuestra cotidianidad, se podría decir. Así que nada, agradecido por este espacio, agradecido por este grupo. Y nada, más allá de lo que vendría a ser el oficio después y las nuevas generaciones, creo que vale mucho más que, que un número. Que los créditos. Sí, sí, más. Sí. Sí. Pero nosotros éramos, bueno, todos. Éramos varios. Todo muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eh? <risa> muy bien divino, estuvieron así con el tiempo. Si hay preguntas, vale. comentarios para los compañeros. Algo que eh, nos <risa> hemos olvidado. No, creo que no. <risa> <SILENCIO> qué ibas a decir, pero decí, sí, decirlo. No sé, ¿proyecciones para el año que viene? ¿Cómo se te han pensado algo? para también, no sé, si les interesaba seguir? Capaz que íbamos a ir a, a convocar a más gurises de, de los liceos por acá a la vuelta, así se arma un grupo más extenso y, y poder formar otro un grupo humano más grande. ¿Seguir? Eso está... Sí, es buena idea de seguir, sí, te... los, los tres, por sí, hay... sí, más bien, en el EFI vamos a seguir. ¿Como estudiantes colaboradores? O sea, son planes eh, que no están eh, seguros porque no sabemos que. Tenemos que hablar de eso, de si se puede seguir financiando el proyecto. Tenemos que ver ahí qué pasa. Pero sí, la idea es seguir. La idea, por el... sí, obviamente. Sí, sí, porque recién empieza, estaría bueno sostenerlo en el tiempo para que siga creciendo. Pero sí. Gracias.